Three, two, one. <laughs> Te pienso defraudar Contigo siempre me quiero quedar En las buenas y malas No te voy a dejar Porque sin ti mi vida puede terminar na, na, Puede terminar Simplemente eres lo mejor que me pasó Espero que sea eterno los Lelos Te amo, somos unos enamorados, estoy seguro de que lo no es nuestro, no es pasajero. Sé que tú eres la mujer con la que viviré el resto de mis días. Sin perder el tiempo estaré admirándote a la noche. Sé viendo en amanecer. Jesus. Créeme que no sé cómo oh, yeah, haré. Hey, Tienes todo lo que me da tranquilidad. Si no estoy contigo, no paras de mensajear. Eso me encanta, en verdad. Porque aunque estemos lejos, te siento cerca. Eso es tener prioridad. Tener prioridad. Y sé que tú siempre estás me he alzado a mí cuando estás ocupada. Dejas de hacer todo por mí Sé que a veces yo no soy así Y no sabes cuánto te agradezco Que seas así Has brindado demasiado amor Ternura, paz y comprensión No hay peleas entre los dos Porque cuando el amor es sincero No tiene Jesus. por qué haber ni una discusión Solo tú me causas esta felicidad Solo tú eres quien me admira Al respirar Solo tú, nadie Pienso en fallarte Jamás te lo pude asegurar Yeah, yeah, yeah